People oh, I Sony Frontera, a ver, he eh, de decir que me dijo es una putada que mira, lo que ha pasado en las sí, 70 horas antes, Sebastián. literalmente gorjito pero no obstante iba a traerlo al canal para que vosotros lo disfrutarais, y vamos, y yo también al mismo tiempo, o sea, para esto estamos creando contenido, ¿no? A diario, o sea, eh, da igual que a lo mejor una categoría tan, eh, tan vista ahora mismo como Hogwarts Legacy, no... Eh, Cree nada, en el canal a lo mejor no venga tanta gente como en canales famosos, pero hostia, en la caña, ¿no? Al fin y al cabo, este y tipo de juego de me flipa. Eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Me están tirando flores, eh, después ser de ser la pelea, ¿eh? Manera, algo digno de mención. Puto niño, tío. Varitas cruzadas exactamente. Vienes, te parejo con otros duelistas. Y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Hay que pelear, más punto. Seré yo, papá. Aquí el repetidor de juego argent. Amazing. Un premio? Sí. sí, sí, me interesa. Me al club, por supuesto. <risa> Qué guapo que habrá, sabes de uno. Es once, madre mía. Puedes batirte en duelo con un comp para Uy, mira, hablado sin te querer, mierda. Te a participar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Todo esto, ¿Quieres quiere que nos peguemos con la varita, Jorjito. Yo no digo nada, ¿eh? yo no digo nada. Yo lo de varitas. ¡Ah! Puto niño, todo entusiasta. Estás jodido, eh. Estás jodido, jodido, eh. Vale, vale, a los dos. Venga, venga, a ver tirón. ¿Sabes? estamos jodidos, eh. Le voy a tener que meter a toda la gente. Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo. Vamos, va, va, eh, o sea. Vale, le hemos hecho la contra. Ok, ahora, nerviosa, venga. Para reventar, churras. Tío, me pega. Me pega el otro. Cabrón, mi compañero no hace nada o qué. Mi compañero no hace ni mierda, gente. Vale, ahora el otro, ¿no? Dios, Dios, pega un poco el perlazo, ¿no? Ahí, ¿eh? O sea, aquí está perdiendo FPS que te cagas, ¿eh? O sea, un poco pierde FPS, ¿eh? Aquí pierde FPS, que flipa, eh No sé cómo lo estáis viendo vosotros en el directo, pero Yo estoy viendo pérdida de FPS, tío Supongo que lo voy a bajar ahora, ¿no? Vale, victoria Qué paranoia Sí hay, eh, bajada de FPS por un tubo, eh Hay diferentes partes del juego que pega bajada de FPS Que flipa, eh ¿Ves la capa del niño? A ver ¿Cómo? Dios, Dios, Dios, Dios Vale Cuenta conmigo. Qué paranoia, o sea, ¿le voy a bajar ahora? Organizar Supongo este que también es porque estamos en directo, tiempo, ¿sabes? Pero vuelve más tarde. Literalmente que tenga algo preparado para ti. Le hemos curtido la puta cara, ¿eh? ¡Gracias! Pesadas. Eh, no me cruce la varita, guarro ¿Será? Vamos a darle, a ver Es que no sé, entiendo lo típico, gente, lo típico ¿Y eso? Que no se note, ¿no? Que son no escoceses, no sé. tío Literalmente febrero me ha sorprendido eh, por todo Twitter eh, sí, ¿Y otra cosa? Disfrutar. ¿Por Twitter? ¿Por qué lo dice? O sea, por lo de… Eh, qué gracioso, tío, el Dobby. Ah, Literalmente. Ahí está. Hay muchas cosas en Twitter que trastornan, ¿no? A la larga. O sea, ya me jodería. Esta señora, esta profesora, nos quiere de mandangón, ¿eh? En sus primeras clases. Sí, sí, sí, sí, así sí, es, sí, sí, sí. Eh, pues quiere mandanga, a ¿eh? A los sí, va mejor así en medio, tío. Lo voy a dejar en medio, de o sea, de no obstante. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Es Que si no, estamos jodidos. Eh, no ha dicho… Eh, no ha dicho nada, ¿eh? A ver. ¿No han hablado usted y el profesor Fick de mi formación? Sigue resistente respecto a los <risa> Es que esta quiere que saber, quiere… …cotillear, ¿vale? 20 eh, 20 ¿Qué pasó al principio? Luma, Toda la funa. Ah, por la que funa. va, En Twitter ya todo el puto rato, la verdad. Joderito, ya me jodería. Harte caso. En cualquier caso, a un streeler, eso no eran lo, los bichos Estos que son como por copines, tío Qué guapo, ¿eh? Más, cabrón Bueno, en verdad está bien para meter eh... El profesor Ronen, lo mencionó ¿Cómo? Vale Algo comentó sobre eso el, profesor Ronen. el man sabía, hecho, ¿eh? El profesor Ronen se reunirá con usted fuera Para asignarle ya la primera tarea Vamos a ver qué tareas tenemos Ahora, Respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes Ah, ¿sí? ¿Cuándo me voy a comprar la varita? ...de lo que perdió al llegar Incluidas semillas, recetas de pesiones, Vale, o sea, eso es de, del dragón, ¿no? Que nos atacó y antes, ¿no? El es que... porque okay, campeón, dime súper rojito Grande, me alegra, me alegra saber de ti, tío ya ya por lo menos dos semanas o que no, no, no hablamos pero Fue todo. Serio? Con una es muy en todo ¿Serio? O sea, tan fue bueno a ti, no, ¿no? O sea, de... Vale, nada, o sea, estamos listos Estoy ansioso por llegar a Muy bien Quisiera que su primera visita al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva como guía Vamos a ver quién, quién nos ayuda ¿eh? Quizás Ajá, no sabía Sí, night. en verdad esas dos, esos dos chavales Son el... worth it eh? Eh, Vamos a ir con Sebastián, tío Me gustaría ir con Sebastián me alegro de oírlo. El señor Salo es un joven mago muy capaz y conoce la zona. Es que ese pibe se pibe oculta algo, tío. Por el camino ...con algún indeseable de Victor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a hacer su... ...manueche. Sí, derecha. he estado ocupado con Cuando muchas cosas. No pasa nada, niña. Es normal, ¿no? Después también de que... La... O sea, a la cuarentena se pirará, Jorgito, todo el mundo el eh, volvió a sus quehaceres. No me jodería, termine, y por eso también el consumo de Twitch ahora es mucho más ínfimo, ¿no? O sea, literalmente, como ya sabéis, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Es más ínfimo. Muchísimo más ínfimo, tío. Pero bueno, a la larga también es eso, ¿no? No nos rendiremos ni mucho menos y le meteremos con, con brío. Qué guapo, o sabemos mola, tío. Habla con el profesor Ronin, con el, con el man, ¿no? ¿Veis? Ahora los FPS se han calmado, tío, es raro. Supongo que a lo que se hacía referencia también Juanma antes Que el proceso del juego muchas veces se, ¿sabes? se traumatiza El hijo puta La entrada al campanario Esto, ¿no? Supongo No, no, es lo mismo Pues nada, vamos a ver si eh, damos con él Aunque yo creo que vinimos por aquí, ¿no? O vine de aquí Eh, ese libro es mío Para mí ja. Eh, ahí otro Guapísimo eso, eh Fraga, ya está súper guapo, tío Era aquí, ¿no? Creo ¿Solo no me deja pasar o...? Así ah, sí sí era aquí. No, tiene, tienes que hablar con él, cabrón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Puto puto pibe, <risa> eh. es muy muy simpático. ¿eh? Este es mejor tío. Está el de reparación. Que la enunciación y los movimientos deben ser Qué guay. Quiero ver algo de vigor. Voy voy. Prepará prepara la varita. varita. Dime, sí, ese, sí, voy para allá, man. Amazing, Recuerde que la es un conducto para su Eh, barita. vale, F eh, F espacio, ¿no? F Espacio Espacio ¡Cole, cole, cole! ¡Jurisene! Guapísimo, reparo, ¿vale? Cuarto hechizo, ¿no? aprendemos hoy, gente Ni tan mal, güey El man este es la polla, ¿eh? esa de ya Vale, ahora sí que sí, ¿no? Reparo, ¿qué hace? ¡Ah, qué guapo, cabrón! Increíble, ¿eh? Eh, toca, eh, con, con el cachito en la ceja, eh, súper guapo. Siga Sebastián, no veas a Sebastián, eh, Wow. Eso me que te meto un eslicer en el me cago en la leche, tío, flores de Navidad, compadre. Eh, yo creo que eso es lo que le da la magia a este juego, ¿no? O sea, el que siempre haya un NPC al lado tuyo, tío. Para que te gano, compadre, corriendo no, también, eso tonto. Que haga un 10, que haga 10, eh. Qué guapo, tío. Por lo normal, si es la madre del Eh, eh, y esto. ¿Eh? ¿Rebelius? Vale Dios, todo esto es el mapa Nada más yo, de... ¿Quién coño no quiere estudiar en Hogwarts, mancho? Si es que sabes, como Offord, pero para magos ¡Ja! Guapísimo ¿Eh? ¿Se cojones? Fumando weed con el pana Sebastián, bonito jabalí Estamos aquí en Hobbit ¿no? Bolzón cerrado, gente Nos vamos al bolzón cerrado, digo, ¿qué? He confundido, ¿eh? Ságase. La ¿Qué guay, Scribner, tío? La me a sí o okay, qué, pues yo, yo llevo mi libro de hechizo, compadre, aquí ¿a qué punto era lo homo sabes? Para tu madre. ¿Qué coño, eh? ¿Y un Draco como Alfred, tío. ¿Y qué hiciste para que la tío? Te Oye, fuera? está bonito, bonito, eh. Bueno. Arte caso, muy bonito. Tengo curiosidad, ¿vale? Un momento, porque si antes has recibido ese input tan extraño, me gustaría ponerlo en alto, ¿sabes? rollo de una. Pero no sé por qué antes había pegado el pelazo, ¿sabes? después de un buen rato sin, sin dar problema, ¿no? La configuración de ajuste de calidad cede eh, a los ajustes recomendados para tu jugar web, posible el rendimiento más confirme sí O sea, voy anyway, a ver. O oh, ir configurando de poco en poco, espero que no pete. Qué raro, ¿eh? O sea, también es cierto que me está consumiendo bastante. Nah, siguiendo bien. Antes pegaría el pelazo y ya estaría, es eso. Supongo que también el juego es pues, normal, ¿no? Que dé problema. ¿Y esto? Uh. ¿Crisopo, tío. Nice. ¡Ah! ¡Hermano, son las flores esas! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué guay, tío! ¡Se pegan pedos! Malditas sea los tulipanes eso, eh. Y yo, vamos a casa de Bilbo, ¿no, compadre? Allí le invitamos a un Joy, ¿no? Allí con el Hagrid, tío Malditas sea las mariposas! Pero, ¿y eso? ¡Wow, el bosque prohibido! Y yo vengo a robar crisopos Déjame, coño! Hala, mirad los hipogrifos, eh Del arco. tío Hostia, los grifos del arco, ¿qué es esto? Oh, oh, oh vale, vale, Sebastián, no me, no me mates No, no, hijo puta Sebastián, tío, no me dejas explorar, eres un pesado, eh Cabezón Porque qué te meto? Será para que te hecho mi bagni leviosa Mamma mía Tío, ¿y eso? Son setas, bro, me las quedo, eh Vaya, si Super Mario estuviera aquí, gente Sombrero de hongo saltarí. <ríe> qué guapo Vamos a pillar todas estas vainas Sí, los hipogrifos, tío, o wow. sea, Y ese, ¿no? Que indumentaria tan tocha, ¿no? Guapísima ¿Y eso? Eh, eh, eh, Te jodes, cabrón Me voy a pillar el punto de control, ¿vale? Pues ya lo he <risa> como su nombre indica xd, XD. ¡Oh! ¡Puta flores, tío que se pegan pedos me encanta me, que me encanta, tío me más recuerda el arma de ¿os acordáis de del, del Ring? Del que por último desbloqueamos de un arma de que era una de trompeta pues de qué guapo y yo bueno no veas si sí, tiene el juego tiene tiene lo suyo andando imagínate que tú te quieres vamos una tarde entera recorrer el mapa te muere compadre Rebel. madre mía o sea, entiendo que después tengan la escoba y tal pero ahora uh, qué guapo ¿no? ¿Has la de el sí un poquito a little bit momento, a... esto seguro que sirve para algo luego para farmear o para hacer algún tipo de cultivo o algo así, el juego tiene que tener una manera de tener, yo qué sé, tío, agricultura ¿no? o algo, eso será con eh, cuadrado, ¿no? ¿no? ¿No? ¿cómo coño lo muevo yo, puta? compadre, ese cofre es mío tiene mi nombre, churras, es que me cago un panete ¿podría subir por ahí? abrigo, escarlata de cuadros facherito, facherito, eh ¡Uh! y eso Espérate un momento, compadre, Ro que me tengo que robar un par de cosas Hostia, que me estoy yendo del mapa ¿Por qué seré tan curioso, eh? Jorge el Curioso me llamaba, aquí no soy un mono Un momento, compadre, espérate ahí, Sebastián Que he visto algo más de ellos? No, no, O exagerado, cabrón Sí que lo vi, ¿no? Sí que lo he visto, ¿veis? Había algo más, gente que, que robar ¿Por qué seré tan gumio, eh? ¿Y esto? ¿Es invisible? Joder, 65 monedas de oro, macho O más quisiera yo ir andando por la calle y encontrarme 64 pavos ¿Sabes? En un puto eh, Cacharro de esos, tío ya voy, ya voy, Sebastián, pesado ¿Qué quieres, vámonos? ¡Mamá huevo! Tú me vas a enseñar a mí a echar, ¿qué? ¿A qué te he hecho un reparación? Y te reparo la cabeza, cabrón A ver, tío, anda a reverie porque seguro... ¡Ah, tiñas! ¡Wow, somos adictos a los hongos, tío! ¿sabes? ¡Wow! Son hongos, ¿Son hongos que se mueven, tío, me encanta ¿Qué cojones, eh? Tío, las peleas contra eh, los bichos Tienen que ser apoteósicos, rollo Si hay más de una puta persona en combate Tiene que ser muy, muy guapo, ¿no? Los siniestros esos son las bollas, tío Me recuerda al héroe Maya en Maya May, O sea, Maya Maye. Eh. Loli, es un man ese, ¿eh? Con, la, con las cobiñas eh. Hermano, me va a dejar subir ahí arriba, ¿no? Me va a dejar subir arriba, ¿no? Cállate ya, anda, déjame farmear eso, déjame ¿Eso qué es, tío? Ópalo No vea los ópalo, ¿cómo tiene...? Ah, o sea, ¿qué? Vale o sea, y lo cojo, lo consigo. Ópalo. Hostia, pues sí que eran ópalos. A ver, tenía todo el rollo, ¿eh? No me... O sea, no lo he leído ni nada, pero tenía todo el rollazo, ¿eh? De los putos ópalos, tío. Un ópalo amarillo y verde, verde. Tío. ¿Eh? Ah, pero te iba a decir que sombrero tan eh, inodito, y era una puta pluma, bro. Amazing. Hermano, no veas si está lejos ahí donde vive. Voy ¿no? O sea, joder, macho, un gato, ¡Ja! <ríe> Mirad el puto castillo Se ve apoteósico, eh Eh, eh, os he pillado Ándale el mandangón, eh Os he pillado, guarros Os he pillado, barretes Madre mía, el olor a marihuana Que venía de ahí De ese banco de Alumnos de Hogwarts eh. increíble Es el celador de Hogwarts ¿Es el celador? Se le ve un poco desmejorado No, no vea, ¿no? Si tiene pelo, compadre Buen día señor ¿Qué dice ello? Ah, te quieres de perdido, uh, ¿no? Ah, ¿no? Espera, eres tonto ¡Gorda! ¿Va todo bien? ¿Que se corra? No quiero, gracias. Ah, eres Gollum, ¿no? De, de Howard. ¿Eh? Un demi Gai, feo, peludo y aterrador. ¿Un sapo? Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Mira, compadre, para que te enciendo el cigarrillo con la varita, ¿eh? No, veas, es de Telna, tío, la varita. Que le bueno. Ya la ha echado <risa> demasiado el <al> man ese. <risa> Joder, ni yo, amigo, ni yo, amigo. Porque es la primera vez que lo veo. Vaya impresión de porreta, el tío. Moon es todo un personaje. <risa> Mi hermana Ancre, Pues esto es muy... Animales fantásticos, tío, esta parte. ¿eh? Ah, ¿Tu hermana también es Slytherin? Lo es. Me voy a fallar a tu hermana Digo, perdón, ¿qué? No está bien. Por perro, Sebastián Eh, eh, eh, bro me, Déjame eso Ah, mira La única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña Durante siglos Hostmate ha sido el lugar favorito de los estudiantes de Hogwarts eh, De tercer año para arriba Vamos a darle, gente yo, yo, ese, ese. Y yo, hermano, que tú me digas que tú, que tú eres de Hogwarts con la barba esa Yo no he podido poner barba, tío Qué guapo, ¿no? Hermano Uf Qué guay, tío. Luce de la misma puta forma, eh o es sea, increíble. Vamos a por nuestra varita, ¿no? ¿Qué dice? El nigromántico. Si se pudiera embotellar la magia de este sitio. Sería potable, eh No sé si serán las tiendas o la gente, pero Hogsmeir tiene algo de lo más especial. Se ve, se ve bonito, nos tío. Súper como polillas a la llama. súper guapo, ¿eh? Rebelio. Vamos a echarle un rebelio por ahí, compadre. ¿eh? Me encanta un panete. Soy adicto al rebelio, eh. O sea, es que siempre puede llegar a ver algo. esto. Wisley me dijo que tienes una lista de cosas, una varita y alguna cosa más. ¿No es así? Sí. Sí, Sevilla un poquitito de. Y algunas hechicerías y recetas de pociones. Pero, Vamos a darle pociones, ¿eh? No saben. Con una varita nueva. <ríe> <ríe> Partirte <ríe> la fe, estilo Númulo versus uno. Del mundo para fisgonear por ahí. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado. <ríe> vale, si you later, bits. Recuerda divertirte esto es Sí, voy a revertir, no te, no te preocupes El pueblo de Hogsmeade eh, está repleto de eh, atracciones, tiendas y demás puntos de interés Que puedes explorar utilizando el mapa, ¿vale? O sea, aquí tenemos otro mapita, ¿no? En vez de Hogwarts. tenemos... ¡Hala! usted pues se ve bastante po pollo, ¿eh? Vale, el eh, mapa de Hogsmeade, puta madre Ok, vamos a ver Misiones, eh, visita, eh, tomos, eh, tomos y pergaminos Vale, eso estará indicado, ¿no? Por supuesto en, en amarillo, de alguna manera eh, vale, zoom, nada, misiones Eh, what Vale, pociones Pipping O sea, espérate un momento porque voy a tener que memorizar Bueno, estará, ¿no? Bueno, el pergamino eh, Visito Libarder, vale, pergamino Libarder O sea, vale Pergamino, el ojo de Sauron ese Pergamino que está aquí El ojo de Sauron que está, hostia, pues está al principio Madre mía, ya podría haber pasado antes güey Rebelio. Toma rebelio, no veas cómo tiene uno tuyo Uf, hay algo que robar, gente Yo no digo nada, tengo que robar cosas Hola, buen día, vengo a comprarme una varita y tal Hola, buen día Se buguea cuando abre puertas, tío, algo, ¿no? Hola, ¿qué tal, tío? que flow, ¿no, cabrón? Qué flow tiene, tiene ¿no, Morgan Freeman? Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sí, Matilda no que no en venir. Toma Brown, ¿eh? Soy el propietario su... Me temo. Ah, pues será no... tardar la... Tiene su complejidad, por supuesto. Eh, pero ahí es donde... mis está... Mi hechicería, ¿ok? Era. Y pronto hmm. presionar incluso a la profesora... ¿Cómo sabe que la profesora Willy nos tri... no tira los tratos eh? Joder, tío. Ansío que llegue ese día. ¿Será guarrete? Yo esté para verlo? <risa> pues claro, cojones. increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones. Vale, entonces seguro que el juego tiene un custom ves? o algo, ¿no? De nuestra sala o, o directamente de nuestra habitación, ¿no? Supongo... por las hechicerías que necesitas. Vale. una mesa de jardinería y un puesto de pociones. Vale, pues ya se, se ha contestado a la, a la pregunta. O sea, tenemos un sitio en el cual vamos a poder llegar a hacer cosas. <ríe> Rollo las setas esas que hemos esa, pillado te y viceversa, ¿no? Lo importante, que supongo, que es que una semilla me dé para, para varios cultivos, ¿no? Supongo. Si voy a tener un jardín o algo así. Echemos un vistazo a lo que hay. ¿Te parece? Vale, suministros, comprar. ¿Qué? Okay. Comprar. Si ¿Te interesa? No, man, eso ya no te flipes, ¿vale? Vamos a hacer las misiones aquí en Hotland. Lo dejamos por aquí ¿Mesa de jardinería con una que, Vale ¿Aquí algo? Esto Un tomo, interactuar Qué guay, tío, todo tiene Buena forma de esconder la parte de arriba, compadre O sea, es que... Este? Esta parte es muy... Puto, animales fantásticos, tío Fuera de coña Muchísimo, tío, diría yo ¿No puedo subir? Ah, me he rayado O sea, ¿y eso? Ajá, ¿cómo se haría? Bufanda forestal de, ta de tartar, guapísimo Nah, eh, eso es mío, ¿no? Gente, eso se... Es el... ¡Dame ese pergamino! ¡Acción! Ja, guapo, dos dedos, ¿eh? ¡Ole, nivel 6! ¿Ya somos nivel 6? Pues el juego, oye, muy rápido, ¿no? Vamos, tío Hombre, a ver, con lo que ha dicho de Que el maldito Willy Red se lo hizo en nada, o sea, en un día eso es una locura, ¿no? O sea, nueve horas el del juego pero a ver, supongo que tampoco disfrutó, tío Pero bueno, Willy Willyre es un padre de familia, tío Ya, sabes lo que te digo En plan rollo, es pues normal, no, a la larga Pienso ¿Cuál es el siguiente eh, de este? Era este este ítem, ¿no? Sí, Olivander. Vamos a Olivander. Que este Olivander es el de las varitas, ¿no? De toda la vida o Se sigue, sí me suena El man este no, ¿no? Tiene ni puta idea ¡Olivander! ¿Qué es el tío? Buah, va, va, pelazo, ¿eh? Hay alguna vez, vez ¡Comparo, vente para acá! ¡Cojones que estoy aquí! Me cago un 10, cago un 10. ¡Ellos! ¡Suena sola la puta campana! ¡Ah! ¡Hostia! Ah, no, este personaje es nuevo, ¿no? Claro que sí, cojones. ¿Era un alquimista loco? ¿o ¿Qué te pasa? <ríe> Guapísimo el personaje ese. Hola, señor. Estoy buscando una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, ¿Cómo le sabe? Eh? Ya era hora. Tío, no estoy tocando nada. Año, ah, vale, digo, yo Va muy rápido, ¿no? Qué cosas pregunto, es obvio El tío, tío sí, tiene tío, una varita, tío, en plan Tengo un boliví, ¿sabes? En, en, en la oreja, no, tengo una varita, ¿sabes? Vampísima. De <ríe> <un placer> <ríe> Domo. De verdad. Olivander. Bien, le qué guay, tío. Maré las misiones secundarias, supongo, fuera directo. Algunas de esas sí, ¿eh? No, tú tampoco. Está guay, tío. Me mola. Sí, sé que no es tier, sé que no genera, sé que no me sí, entendéis, pero igualmente sí, yo lo estoy disfrutando, macho, con vosotros. 26 centímetros. Joder eh, eh, Vale, creo que sí, que es más o menos igual que mi varita, señor Elevander ¿Digo qué? Ajá. No voy a, ¿no? O sea, tiene pelo de, de coño, digo de unicornio. O sea, o digo qué. Ah, eh, la varí. Hmm, qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Está efectuoso cambiar oye, las pilas esas, ¿eh? ¡Jao! ¡Coño! ¿Eh? Tendré que hacer algo. Hostia, hostia, hostia, hostia ¿qué? <ríe> Esa varita de fuego artificial, compadre, más tofado, ¿eh? No, ¿eh? Jaja, qué máquina, cabrón, Oliver. En las ¿Encontraré? Nada, cada personaje más, ¿sabes? Como que le desarrollan más cariño, ¿no? Supongo. Chuy, <risa> <risa> de 35 centímetros no vea, ¿no? Nervios de corazón de dragón. 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Nervios de corazón de dragón, guapísimo, o sea. Con esta. Buah, Esa seguro que. Seguro que sí, ¿eh? Es para una zanahoria, cabrón. ¡Vale ahí! ¡Pum! Cielos, cielos ah, parece que tú te vuelves a tu sitio. Vale, parece que no, ¿eh? Esa varita no quiere con nosotros, tío. Esto es más complicado. <risa> que tú dirás, cabrón, tiene 20 varitas ahí, esa ¿O sea, 20k de varita. Es, es que soy repetido, tío. Este es... <risa> A la, a la tercera bala vencida Dios, la verde de ahí arriba seguro, eh Siento el pintorro, gente La verde, eh Atentos a la verde Toma ya, eh, gente Increíble A ver qué coño de varita es Blanca seguro, ¿no? Creo que vas a ser la el pe pelo de unicornio Pelo de poto de unicornio Gracias, Manín Buah, segurísimo, eh Ah, o sea, es increíble es esta, ¿no? Hostia Ah, que la puedo hacer yo Qué guay, ¿no? O sea, como mola, cabrón Ah, o sea, aquí Qué guapo, tío O sea, increíble eh, Como escas, marrón cálido, fresno, pluma de Fénix firme, 35 centímetros. Ah, es la misma que me salió en, en el preset del de, login. Qué guay, tío. Vamos a ir viendo cada una: clásico gris, espiral suel marrón claro, espiral marrón eh, fresno, qué guay, marrón miel, marrón oscuro. Digo, con eso de le, elevación ojo, no, eh. qué guapa esta, espiral torcida, ¿no? Y esto, vibraciones, Curiosa tío. Elección. Qué guapo. Yo creo que sí, ¿no? Esta va a caer, tío va a caer la blanca está fachera, ¿no? De momento, digo. ¿Y eso? Longitud. ¡Qué interesante! Flexibilidad firme. Eso tendrá algo que ver después, ¿no? ¿Cómo que olmo? A ver. ¿Es olmo? Coño, un unicornio. Ah, tipo de madera olmo. Qué guay. Eh, nervios de dragón de corazón, pelo de unicornio, pluma de fénix. Que te dice... Eh, un corazón de dragón que sirve como núcleo de una varita. Tiene fama de eh, producir una magia poderosa. ¿Vale? Pelo de unicornio que sirve como núcleo de varita. Tiene fama de reproducir eh, una magia homogénea. ¿No? Eh, la pluma de eh, un fénix que sirve como núcleo de una varita, ¿vale? Capaz de producir una gran gama de magia. Vale. Ah, pluma de fénix. Vamos a darle con el fénix, ¿eh? Poco común. Su núcleo posee una gran iniciativa Super guapo. A ver. Me mola esto de que sea tan así, tío. Hostia, espérate. Ah, vale, me he rayado. ¿Usted qué piensa? Qué guapada, ¿eh? Me mola, me mola esa... O sea, no sabía que me iba a hacer yo la puta varita. Hostia, ¿y ese sonido? ¡Mordemor eres tú! No, pero Bart ha dicho que sucede 100 años antes, o sea… Dios. Extraordinario. Guapísimo, ¿no? <risa> una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. <risa> no vea cómo tiene el suyo. Ollivander, eh. Me ha dado una varita poderosa, eh. Poderosísima. Puta, qué rico. Tiene su propio sentido? sello, tío, de ah, Ollivander, qué guay. Diferente. He notado una especie de... Se le ha agitado el pito, Ahí gente. Está. Tu conexión <risa> parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti Como tú de ella Qué guay, Estoy deseando probarla Desde luego Y el núcleo de pluma de Fénix Es tremendamente selectivo Una coincidencia excelente Sin privado. duda Además el vínculo con tu varita Se irá haciendo cada vez más fuerte Qué guapo eso Suena maravilloso señor olivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees si Por supuesto, punto, señor Ollivander O sea, seguro que después a lo mejor tenemos misiones secundarias y tal con él Voy a hacer un rebelio rápido, ¿vale, gente? Hay un libro ahí, eh Estoy viendo un libro volando el cabrón, eh me dan, me dan ganas de pillarlo ¡Hala! ¿y esto? Oh, busca el cofre Mira, dentro de que cabe De puta madre, eh Lo comió por los Te Dice, busca las pociones de Pippin. De Pippin, Pippin." Está ahí Pippin, en serio ¿Está, Esta era también San eh, un permillo, está aquí, ¿no? De puta madre. Vamos a darle. Sí, se lo siento tener que guiarme como un mal, malito manquito así con el mapa. Pero está bien hecho, tío, para la gente de estrella como yo. ¿Y eso? Hostia, guapísimo. Eh, eh, déjame. Déjame pillarlo. Vale, eh, tiene el artículo... De... ¡Ah! ¡Qué guapo la tienda de artículos de broma, tío! O sea, qué guapada, cabrón. ¿Puedo entrar y tal? ¿Me joda así? Increíble, ellos. ¿F? Qué guapo, tío. No, no, o sea, ¿para qué cojones entramos aquí? O sea, soy como un niño pequeño. <risa> Déjame pillar eso, anda. Eh, jabón de. ¡Eh! De huevas de rana, ¿eh? Increíble. Sí, intenta lavarte con esta pastilla de jabón. Podrás encontrarte con una sorpresa anfibia. Cuando la sumerges en agua nace de repente de la burbuja un montón de renacuajos. Increíble, tío. O sea, ¿quién no quiere eso, tío, en su puta vida? ¡Niño, cómprate eso, tío! El puto, el puto caballito de unicornio, cabrón. Y eso, y eso, y eso, y eso. la la la, la, la, ala. La, re, b, bi, se hace solo el regalo, eh. Todavía sigue haciendo putos globos. Guapísimo. Rebelo. Vale. Creo que no hay nada más, ¿no? Por aquí. O sea, qué gracioso, tío. Sí, que hay. ¿Eso ¿Eh, es una alusión a animales fantásticos? Sí, tío. El maldito nitorrinco. Bueno, nitorrinco. No es un nitorrinco, pero ya me entendéis, ¿no? Mírenlo, gente. ¡Ja! ¡Ah, ¡Está ahí! ¡Hijo puta! No me acuerdo el nombre, ¿vale? El específico del bicho. O sea. Rebelio. Vale, yo flipando. ¿Y esto? Don't push. <risas> Tarde. Too late. ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué? Eh, que can use a mystery. What? Son polvos mágicos? O sea. Literalmente. Puto bichito, tío. Vamos a meterle. Mira el troll de Anans. ¿sabes? Guapísimo. Tenía que entrar aquí, que te lo siento. O sea, de tiendas, de artículos de broma, tenía que entrar. Vamos no, a darle. Nada, muy bien. No Ahí, no sé por qué algunas veces los juego sí que eh, tiene como una baja de FPS rara. Pero muy ocasionalmente. ¿Veis ahora, por ejemplo? Raro. Supongo que será por el input. Hola, ¿qué tal? Piping, ¿cómo estamos? ¿Y, y Frodo y tal, está bien. Uf, hermano, no vea, ¿no? Pensé que sería la señora Lowan. aunque no se digna entrar aquí. Tú eres de Reserve ¿no? Tú ¿no? eres el hombre lobo, ¿no? Vamos a darle. A ver qué me dice el mamón. O Sana, no, me... estos son muy, muy secundarios, ¿no? O sea, literal. Un momentito, vamos a aquí O el del otro tenía flow, ¿Qué la verdad. Puedo hacer por ti? O sea, supongo. Hala, qué guapo, ¿no? Vale, a este pibe es el que le vamos a tener Echarle que comprar. Eh, la verdad es que no te voy a comprar nada, compadre, pero. Quizá Ah, vale, iba a decir A lo mejor me llevo a algún que otro plano, ¿no? ¿Y esto? Qué guapo, ¿no? ¿Sabes? Me molaría encontrar los anteojos de O sea, las gafas de, de Alucard, ¿no? De Helsing Rebelio. De Helsing, pero no creo que encuentre yo esas gafas ahora, ¿no? Por aquí Vale, vale, cole, cole, cole cole Te dice, fundada en 1753 Pociones eh, de J. Pipping. Eh, es de la botica de eh, Hostmate eh, Su propietario, pa Parry Pippin Vende su eh, gran surtido de pociones así como sus ingredientes Uh, shit Nice, eh Uh, se me el pasado este cofre Gorro de hechicero de encaje, o sea, de encaje <risa> Parece que no lo ha hecho no, O sea, no lo ha hecho nuestra abuela, ¿sabes, el gorrito? Vale, lo último que nos falta es eh, La, eh, Magic Nip La arboristería Esta parte de aquí, Magic Nip, ok Está guapo, o sea, vuelvo a repetir Hasta las misiones secundarias como esta, vale está, Entran bien, ¿sabes? En plan, son friendly Son agradables, ¿sabes? A ver, hay NPCs a lo mejor ¡Hostia! Vale, vale, físicas de nada un poquito rotas, ¿no? <risa> se ha quedado buguet, cabrón. Y yo, qué guapo, no se pudo traje de archimago, ¿no? Y yo, no serás tú Jesucristo, ¿no? Me cae la leche. Revenio. Eh, ¿qué pasa, man? Te robo por aquí, ¿vale? Está bolsita y tal, seis rupias. ¿Qué Disculpe flow eso, tiene? Ve, a, a este, a este le dejamos el diálogo. <risa> este es el ¡Ah! fumador de gaña. ¡Ah! Uh! Cáñamo, eh. Dice, digo, eres? ¿qué...? <risa> sí, linda. Y yo diré, que guapo los hongos que <risa> tiene ahí plantado, ¿no? Como si fuera una gran aventura. Qué guapo, cabrón. Yo <risa> quiero una barba de esa de Galileo Galilei, pero gente no tiene barba, ¿sabes? Es como rollo... Son niños los que van a Hogwarts, ¿no? Es el Timothy no vea, Timothy. Maligníp, pues eh, me ha encantado. Porque me gusta hablar. ¿Qué máquina, dentro Por no, sí hombre, sabe. Además de semillas tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes hmm, para el ocultivo a todo, bien, ¿eh? Hasta Pipi mm, me mm, los mm. compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de Dictamo? Sí, sí, sí, sí, sí, Semillas de Caiamo. Sí, sí, sí, sí, sí. A claro ver <risas> lo adivine, algo fresco. Eh, sí, la verdad, es eh, demasiado fresco. Vamos a hablar con él. Ya tengo todos mis Nos hacemos esta misión. Volvemos, pues gente, y le metemos... ¿Necesitabas para tu hermana? Sí. Así mm, que para tu hermana, ¿eh? Podemos ¿un mm. lo que queramos. A ver qué se nos ofrece. Hostia, ¿un monstruo... Pelea, gente, pelea. Peleíña Tío, está trillado de la captura de audio, tío, me lo parece a mí. Qué guapo, el troll, ¿no? Hola. ¿What? Tío, está pilladísimo en me molestas la POBS o me lo parece. Ahora... Paranoia, ¿no? ¿Se escucha bien o se escucha trompicones? Y que guapo el puto troll, ¿eh? Bombarda, te. ¿eh? No vea No vea la... Yo, yo, yo, no vea guardarme cuánta Que gano, que ha cambiado esta, gente Uf. Mano, no, no me dejas pelear con eso No será eso ni... ¡No! <risa> loco! <risa> ¡Me buscan a mí! ¡Es el señor de los anillos! ¿Cómo? ¿Control? Hostia, la madre Ah, pues sí que tenía rol Hostia, qué guapo, ¿no? Vale o primer bot, ¿no? ¡No vea! ¡Para que pille! ¡Hostia puta! ¡Ay, que me voy del juego! Y todos los días, o sea... Hermano, no vea como tiene un tuyo Si se debilita... Yuyo, qué complicado, chaval. A ver... Qué guapo, ¿no? Lo no sirve de nada, cojones ¡Con flingo, ¡Ese tiene con flingo, tío! Qué guapo, cabrón Guau, wow, qué porrazo me ha pegado gente jera para eh, Z para la magia aturdidora. Lol, qué guapo, cabrón. Loco, esta eh Qué guapa esa magia. Yo que me he quedado sin magia, compadre. Y yo. Cabezón. Cago. Z, Z, Z, Z. Z, Z, Z, Z. No no vea cómo mete, no vea cómo mete ese hechizo, compadre. ¿No ve? Eh. Oye, no te cabré, cabrón Estamos pegando una currilla Dos do, do, do magos malitos Dos magos no. Y yo complicado el combate ¿eh? Hombre, a ver, es tan difícil No lo iba a poner normal, ¿no? ¡Hostia! ¡Hermano, déjame que me... Que me... ¿Y yo, tú no tanqueo o qué? ¡Oh! Y yo, tanqueame algo, ¿no? ¡Cabezón! ¿No hay más? Aquí ¡Pero, b, b, b, cabrón! Me va a reventar la cara, ¿eh? Hermano, ¿dónde está la Z, Z, Z, Z? A ver, sigo en el leviosa de mientras lo ralentizo. Okay. I, I, I, I. Como es en el control, es re complicado, bro. Vale. Qué guapo el primer gol, ¿no? es Guapísimo. ¿Cómo? Magia antigua. ¿Una vital? Ah, a ver, los, los golems son. Bueno, mejor coge esto. Logro trole, troleando. Los trolls son de piedra, como ya sabéis, ¿no? En plan, son seres que por la mañana se convierten en. De noche, perdón, se convierten en puta piedra. Pues mira, ve, tú qué te crees, este Howard, tío. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlín, ¿todo bien? Sí. Todo bien, todo correcto. Y ahora un play que saliera. Ayuda, se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. los aurores, tío, increíble, eh. Quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el Claro. Sí, si después me dejas hacerte otras cosas, digo, ¿qué? Coño, qué guapo, tío, ese hechizo en la polla. Gente, ah, vale, tengo que reconstruir todo esto, ¿no? ¡Reconstrucción! Tranquilo, compadre, que tengo que reparar el edificio. Vale, tranquilito, churra. Si es se queda corta la mía. ¿Qué? ¡Tú, anciano! Tío, tío, tío, tío, se le va la pinza, ¿no? ¿Sabes? ¿Perrado? ¿Rebelio? ¿Qué? Ah, vale, todo esto, ¿no? Eh, cuatro, o sea, accio. Coño, acción, ¿no, tío? Reparo. Reparo. Ala, lo hace bien. Ala, para que pille. Joder, macho, tantas cosas se cargó los dos. Bueno, en verdad dos troles. Coño, pero acércate, oh puta. Reparo. Estarán la tortas del pibe, ¿no, Aro ¿Ese es el pibe que no tiene cabeza luego? ¿En forma de fantasma o estoy flipando? ¿Sabéis a qué, a qué fantasma de Hogwarts me refiero? Has decapitado, tío. Será muy gracioso, la verdad. El CGI Kring, eh. Cuando éramos pequeños, tío. Pero 2001. Madre mía, el CGI que tenían, tío. Increíble. Dale el reparo, coño. Encima me hacen trabajar, tío. Siéndome en un Howard, O sea, esto, hermano, la factura viene, no reflejado, ¿no? Abuso laboral, tío. <risa> Joder, macho. Anda que no partió cosas el puto troll. Toma. Anda que no. Como país a correo a trabajar, compadre. Con una varita mágica. Wow. Trabaja tú solo. Eh. Que... Uy, coño. Eh. Rebelio. Rebelio que nos queda ahí? Ah, coño, esta parte, vale. Reparo. ¡Hostia, el gato! Había un gato muerto, tío, ahí o esa. Sea... <risa> ¿Qué? Hermano, el gato se ha quedado tieso, compadre. Eh, ah, que el gato de mentira, vale, menos mal. Ah, pero eso no será un gato para... Parecía como para decepcionarlo, ¿no? ¿O qué pasa? Vale, lo dejamos, lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Después de hablar con este NPC curiosillo. El cantando... y el de la tetería, ¿no? Hostia, qué guapo. Me voy a comprar ropa, ¿no? O sea, ropa de Valenciaga, ¿no? Aquí, increíble. O sea, dame la tafita de té me la voy a meter por el culo, digo, ¿qué? Qué guapo, ¿no? Esta puta zona. Increíble. ¿Y eso, tío? Que sí, que sí, que todavía no te sé abrir, pero llegará el momento en el que te abras, ¿sabes? Tampoco flipe. Tampoco flipe, ¿sabes? Llegará un momento en el cual abramos todos esos cofres, tío. ¿Y eso? Sí. Hey. Preparo, ¿no, cabrón? Rebelio. Un poco lioso, ¿eh? Rebelio... Mapita, eh, te dice: el, chiva, el chivatoscopio es un tipo de detector de oscuridad que girará, eh, pitará y se iluminará cuando detecte a eh, alguien sospechoso cerca. De, eh, pero debe utilizarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi al instante. ¿Qué cojones? Mapísimo. Anteojo de plata. Creo que ya no, he robado todo, ¿no? Aquí. O sea, creo que ya tengo todo. Uh, bueno. Sí, ¿no? O sea. ¿Nivel 8 ya? Joder, macho. Apague, ah, vámonos, no, eh Eh, Eso es mío, ¿no? Lo que estaba ahí atrás, perdón Espérate que veis Es que sí Poción, pues de puta madre, eh O sea Ah, vale, supongo que con lo que eh, Eso lo puedo pillar, ¿no? Está, ah, no Es otra vez lo mismo Hola, ¿qué tal? Buen día Hola, señor Hola, para ti mi cola Que me presente <risa> <risa> <risa> Qué raro, tío El peinado, ahora. Al gusto, skill, impollas. ¿Ah? quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos <ríe> Joden cabrón, la, te la han notado, no hay ¿eh? que flautear. ¿eh? Espero <ríe> más que todo también otros bibe. Eh, esa, esa habilidad bueno, de la Z mola, ¿eh? Francamente, te mereces la orden de Merlín. No, hombre, tampoco juego tanto, ¿sabes? Mucho más útil. <ríe> Soy el <ríe> propietario de Arapos Finos. <ríe> vaya nombre cabrón. <ríe> Vale. Como sospecho, vale, vale, RPC Curiosete. Eh, gracias, señor. Gracias, señor Es muy generoso por su parte. Increíble. Menos que puedo hacer? Con su tacita de uh, dios tío. es que. Vamos a comprobar tu talla. Eh, no me bajes los pantalones, guarro. O sea, puedo customizarme en la ropa, Mi qué género, guapo. Es abundante. Ve con la calma. Hermano, cocé completamente, ¿no? Traje de kill, ¿sabes? De kill. Y un kill it, ¿no? Yo, este es demasiado, bro, ¿no? No disponible ahora. Ah, o sea, solo tengo esto. Ligas con ¿no? al comprar, ¿no? O sea, Bro, esto es la polla, ¿eh? Esto está súper chulo, tío. Gafas protectoras marrones de ojos de tritón, tío, me lo lleva, ¿eh? O Se me ha quedado con esto. Vender objetos. No quiero equiparme, no no quiero venderlo. Vale, pues no, no voy a comprar nada. Si me permite. Si sí, me disculpa. O sea, me ¿lo tengo que poner? Sí o sí. Vamos a ver, Ok, ¿te pillo? Te pillo, te pillo. Ay, ay, copy, copy. A ver, yo necesito probar la gafa esa, compadre. Coño, que empezaba a ver con la túnica, la túnica, venga, la túnica. Hermano, si es que esta está más guapa Bueno. Esta es. ¡Qué cabrón! ¡Qué fea! Sí, igual que la tuya, de viejo de esa Fuera de aquí. ¿Ya está? Uh. Me parece que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla. No sabe Porque nada, Sebastián, compadre. A eh. si no le gusta nada si me la me de la cervecita. No de Anda que no. Las tres escobas <ríe> es por aquí. Sí, sí, espérate, hermano.